El 25 de septiembre de 1502, Cristóbal Colón arribó a la costa atlántica de Costa Rica, quedando impresionado por la abundancia de la joyería y adornos de oro que traían los indígenas, por lo que redactó en su diario que esta tierra habría de tener abundante oro. Desde aquel escrito de Colón comenzaron un sinfín de exploraciones por parte de los conquistadores y aventureros que emprendieron exploraciones en busca de los maravillosos tesoros que escondía esta tierra bien llamada Costa Rica. Han pasado los siglos y de igual manera que aquellos aventureros, esta verde tierra me llamó desde pequeño para realizar una exploración pero no encandilado por el brillo del oro, sino por el brillo de uno de los misterios más enigmáticos del mundo. Las Esferas Pétreas de Costa Rica. Bienvenidos a esta serie de videos explorando este hermoso país con mucho cariño, dedicado a mis hermanos ticos y para el asombro de los habitantes del mundo. Estás entrando a... Lárquemo, Lárquemo, el universo oculto de Oxlack investigador. Lárquemo. Mientras recorría la carretera rumbo al aeropuerto, recordaba aquel programa de 1990 de Jiménez del Oso un investigador español que llevó hasta nuestros hogares los misterios del mundo y que precisamente su documental de las esferas de Costa Rica me había cautivado. El enigma era tal que me hizo soñar cuando niño, con algún día explorar esas selvas y descubrir el misterio de aquellas piedras. Quería seguir los pasos de aquel investigador de misterios. Llegué en la penumbra de la noche a Costa Rica. Sin saber lo que me esperaba, pero ansioso por la aventura. Antes de mi viaje había buscado a los mejores youtubers del país para que me ayudaran en mi travesía. Y por fortuna me contestó el mejor, Pablo González. Su contenido es de tops, misterios y curiosidades, muy ad hoc a lo que yo hago. Pablo nos recibió esa noche. Debo admitir que es extraña la sensación de llegar a un país nuevo y hacer amistad con alguien que jamás había visto. Sin embargo, Pablo y su familia, a lo largo de los días, se convertirían en nuestros héroes. Todo comenzó en 1939, cuando la compañía bananera estadounidense United Fruit Company se instaló en la parte sur de Costa Rica y comenzó a reforestar la zona del delta del río X para la planeación del banano. Sin embargo, como si fuera una maldición, las máquinas se toparon con obstáculos que les impedía seguir. Aquellos obstáculos eran cientos de piedras redondas que se encontraban ocultas bajo la tierra. Nadie hasta entonces se había dado cuenta de la existencia de esas enormes esferas. Al primer día no quise esperar y en la mañana visitamos la capital de San José. Teníamos que conocer primeramente la historia de Costa Rica antes de emprender la increíble aventura hasta la selva en el sur. La primera parada fue el Museo del Oro Precolombino donde se exhibe gran cantidad de cerámica, la cual curiosamente parecía tener la influencia de diferentes culturas latinoamericanas. Esto es sumamente interesante porque pude apreciar lo que parecían trazos mayas, posiblemente de la región guatemalteca, olmecas y aztecas de México, inclusive chipchas de Colombia e incas y quechuas del Perú. Lo que me hace pensar y preguntarme ¿Quiénes eran estos nativos que dejaron gigantescas esferas de piedra y tan exquisitas cerámicas? Pero no dejó construcciones piramidales. Aquí encontramos cerámica y piezas de las antiguas civilizaciones que existieron en Costa Rica y todas ellas tienen diversas figuras o la morfología es muy diferente a las que encontramos a México. Me causa mucha curiosidad que tienen ojos rasgados y tienen colmillos. Me parece que esos dientes representan más que colmillos. Son como picudos. Mira, incluso este tiene como como la boca salida, como si fuera un animal, como el hocico de un mono. De pronto ante mis ojos pude contemplar la maravilla que Cristóbal Colón encontró a su llegada a esta rica tierra. Oro, pendientes, espejos, escudos, narigueras, colguijes, adornos, figuras, cientos de piezas de oro, el sueño de todo conquistador. La enfermiza avaricia de aquellos que exploraron América en busca de la legendaria ciudad del Dorado o aquellos que mancharon sus espadas de sangre por robar los tesoros de nuestros antepasados. Por primera vez admiraba las exquisitas formas tan distintivas de la orfebrería precolombina. Aves, reptiles, humanoides, figuras zoomorfas, seres extraños, todo de oro. Hasta que algo llamó mi atención. Una representación de una tumba precolombina en donde el cuerpo fue encontrado con ornamentos de oro y misteriosamente una esfera pétrea. Aquí comenzaba la primera pista para investigar qué eran aquellas enormes esferas de piedra que se encontraron en la selva y qué valor tenían para aquellos antiguos pobladores. ¿Qué podían representar y cómo las hicieron? Y de pronto me encontré con la primera esfera real. Y ante mi incredulidad le pregunté al oficial que resguardaba el museo si aquella piedra era original. Sí. No no no. las hay unas que no han sido sacadas también porque están como como unas así, digamos, se ve la parte redonda pero estaban que estaban Sí, está más profunda. Entonces esta piedra es real. Sí. En 4 fue el primero que encontraráis una bueno, tumba, ¿no? Sí, correcto. Y digamos, en esta área, ¿no? En 4 esta en esta área. Parte de. Está aquí. En esta maqueta. Esa es la maqueta. Sí. Se las Sí, después ya ahí empezaron a encontrar más esferas. Sí, correcto. ¿El nombre de los habitantes? Guaymís, Ajá. Guaymís eran los habitantes del sur. Ajá. ¿Ellos quizá fueron los que hicieron las piedras, esas esferas? Posiblemente, sí, posiblemente, sí, posible. posiblemente porque ellos, como le digo, ellos, ellos oh, casi que Centroamérica fue colonizado después de eso. Ok, pues vamos a seguir dando. Gracias. gracias También me mencionó que en diferentes edificios de la ciudad se encontraban esferas originales, pero que podía ir al Museo de Costa Rica en donde encontraría una grande en la entrada. Así que me despedí de este maravilloso museo y salí en busca de todas aquellas esferas que existían en la ciudad de San José. Habían pasado años de la intención que tuve cuando niño y al tocar por primera vez una de estas esferas, fue un sueño cumplido. Por mi mente pasaba la emoción de estar en Costa Rica para convertirme en un investigador de misterios por completo. Recién sí, tenemos un día en Costa Rica y ya vimos la primera esfera que fue en el Museo del Oro y viniendo aquí al Museo Nacional de Costa Rica nos encontramos con la segunda esfera, allá pueden ver a, a Pablo y a Tacho también. Aquí estamos con la segunda esfera que encontré en Costa Rica, esta encuentra en el Museo Nacional. Y después de tantos años tratando de, de venir a este país, conocer las esferas, saber su misterio, fue algo muy significativo para mí. Es un sueño hecho realidad. Museo Nacional de Costa Rica Esta es la gran esfera que recibe a los visitantes del Museo Nacional de Costa Rica. Seguramente para todos solo se trataría de un adorno. Sin embargo, para eso estaba aquí para mostrar al mundo la gran maravilla que esconde este país. Estamos en el Museo Nacional de Costa Rica y lo primero que nos encontramos pues son estas hermosuras que no se espantan, están comiendo. Dentro del recinto encontramos el área de las celdas, en donde los dibujos que ahí permanecen me llamaron mucho la atención. Son celdas entonces los prisioneros dibujaban todo eso. así es sabes tú que eres Tico Pablo y que estás viendo pues lo que dibujaban he visto en algunas otras partes prisiones de, de Costa Rica y dibujan mucho mujeres desnudas ¿hay alguna razón en especial? sabemos que pues, digo por ser hombres pues yo pienso que estar a solos una celda después de tanto tiempo pues dibujarla y de, de, de, de alguna manera poder ver a, a, a una a mujer la, figura femenina. la necesidad de ver a una mujer y sí, sí, dice aquí de ver este lado podemos ver una bastante un dibujo bastante grande podemos ver una cruz y también como que después la rayaron encima después la rayaron y mira ahí también encontramos una mujer al fondo estaba una mujer dice no lo a leer es similar al corazón que está allá pero más pequeño? Con la cruz Con la cruz, exactamente. un corazón con la cruz ¿Dónde está? Aquí, un corazón Y la cruz, exactamente aquí ¿Y, es? ¿Y esto puede ser una se llama? llama? La, el... el mismo dibujante, después otro que se metió Llegó y... Porque la, la llama, hay muchos eh, símbolos De, de la iglesia católica que la llama Significa el Espíritu Santo ¿Será como el corazón de Jesús? Quizá eso mm. Mira aquí hay otra... ¿Mujer? ¿Acaso será que, simplemente, la soledad de aquellos presos era el detonante para plasmar mujeres exuberantes en aquellas paredes? ¿O son las mujeres ticas las que tienen un encanto especial que gobiernan totalmente los pensamientos de cualquier hombre la gran esfera salimos de las celdas para encontrarnos con la esfera más grande que había visto hasta el momento qué enorme está es es impresionante eso imagínate las juntas es como Stonehenge, Stonehenge que tiene sus megalitos puestos uno encima de otro formando un círculo, seguramente estas piedras eran como con lo mismo, era parte de, pero mira, o sea, el tiempo que se tomaban para redondear, piedras tan gigantes, es increíble, y acá tenemos otra piedra, La, la calidad de trabajo con la cual están eh, elaboradas las piedras, esto no, no fue hecho tampoco de la noche a la mañana y tal vez esté involucrado con alguna especie de, de, de, de, de ritual, de, de algo relacionado con el, lo espiritual o religioso de, de estas personas. ¿Los ticos conocen las esferas o qué piensan de las esferas? Tú como tico pues es difícil, es un enigma que hasta el día de hoy si buscamos una explicación en, en, en Google lo que encontramos son teorías, pero todavía no hay nada en específico, nada 100% seguro, sigue siendo un misterio, sigue siendo un enigma. Son muy representativas de Costa Rica las esferas, los ticos se sienten identificados con las esferas. Por supuesto que sí, de hecho en la embajada de Costa Rica en los Estados Unidos tienen una, tienen una esfera, wow. ¿Sí? Y aquí después de encontrar aquellas dos esferas pues nos encontramos con muchas más de diferentes tamaños. Son tantos descubrimientos de esferas que uno no entiende cómo es que una antigua civilización tallaba tantas piedras y el por qué o cuál era la razón y significado de esto. Y antes de entrar a una sala encontramos una piedra diferente, esta tenía un extraño símbolo. Como si fuera cemento y lo rellenaran con piedras, porque si fuera una piedra completa, ¿cómo no puede ser que tiene piedras adentro? O sea, está más raro, oye. Está más raro porque tendría que haber hecho una preparación como de cemento y, de endu y dejarse endurecer. O sea, no esculpida, sino... Ahora sí, formada. Ajá, la formaron y la, la dejaron endurecer. Y esta también tiene figuras Espirales Es como que todo lo que podemos encontrar es, es, Fíjate que es difícil Porque todas las vamos a encontrar así Como pulidas Pero esta Tiene ya figura Aquí encontramos como parte de una esfera ¿No? Pod Podríamos pensar que Esta sería un una de las pocas o la única esfera que tiene una figura. Bueno, esa figura puede decirnos mucho. Y sí, si es un hombrecito. Estos petrograbados sí se encuentran en el norte, ¿Sí se encuentran en el norte de Costa Rica, ¿verdad? Y aquí al menos esta, esta máscara, o, o forma como de cara también la encontramos en la Piedra del Indio, en Panamá. Voy a hacer las comparaciones. Mira, fíjate aquí, aquí sí podemos notar que, al menos, este petrograbado es original, bueno, es una copia, una réplica, pero al menos aquí sí notamos que esta puede ser una mariposa. ¿Ah? Mira, se le ve la acentón. Uh -huh. Y acá aquí esto, esto también se figura mucho a la alfarería esa de que, que vimos del, del Museo de Oro. Las figuras que están en oro están como juntas, el, el oro precolombino, muy similar, y también son mariposas, mira, tienen las antenas, ¿no? Son mariposas, son mariposas, pero esta este de rostro está raro. Y acá hay un.. Quizá puede ser un mono. Dos, cuatro, tiene cinco dedos. Y se me figura mucho a los a los de Perú. En las leyes de Nazca hay unas similares a estas. Extrañas formas de seres robustos, zoomorfas, aparecían entre nosotros. ¿Quiénes o qué eran aquellas criaturas? Con la misma técnica, Con la misma técnica que hicieron estas figuras, pudieron haber hecho las esferas, ¿verdad? Ponían diferentes ollas, la, la curvatura de la, por detrás de esta tabla parece, de hecho, o sea, tiene como una textura similar, no se ve sí. redondeada. O sea que lo interesante es cómo hacían para que esta textura quedara de esa forma. Es una piedra completa, es un monolito, y de ahí tallaron estas figuras. Es como las esferas, como dice Pablo, el, lo que se siente aquí es como lo que se siente en las esferas son monos y sabes tienen los mismos dientes como los que vimos allá tienen dientes filosos son jaguares o son monos y acá tenemos diversos animales y aquí hay pájaro. Las monolíticas piedras talladas como tablas o mesas eran increíbles, lo adornaban con figuras simiescas, además de felinos y aves. Los tallados tenían tal detalle que los hacen ver increíbles. Vale, vale. Ok, ¿y para qué querían tantos metates? O sea, era como su costumbre hacer metates por lo que estoy viendo. Hemos visto varios, muy diferentes. En México hay muchos metales, claro, porque era parte para, para cocinar, pero no tenían estas figuras tan, tan increíbles. Como, como para hacer, para hacer un, algo sencillo que tiene una labor sencilla lleva demasiado trabajo. Demasiado trabajo. Demasiado trabajo. Eh, representan mucho los animales también. Mira cuántos hay? Eh, También me sorprende cómo fueron descubiertos O sea, sería interesante El que alguien nos dijera cómo y dónde los encontraron Porque parece que están recién hechos Mira qué detalle tienen Esta es piedra volcánica Aquí en Costa Rica ¿Cuántos los volcanes hay? Hay muchos volcanes Hay muchos volcanes Creo que lo interesante Es también por qué si sabían tallar también la piedra ¿Por qué no dejaron pirámides? ¿No hay pirámides en Costa Rica? No, al momento no se ha descubierto ninguna. ¿Ni algún monolito gigante que exista por ahí tallado? No. Eso, eso es raro, porque se habían tallado también las piedras, ¿por qué no hicieron recintos? Eso es, eso es muy raro. El Ministerio de las Esferas. Estamos ante una fotografía de esto que era un cuartel. La fotografía data de 1931 y ya observamos que se encontraba una esfera una esfera de piedra aquí en el jardín, así que esto se está tornando muy misterioso, ya que las esferas que encontró la empresa bananera, pues fueron más recientes, así que aquí vemos que al menos en este lugar ya se encontraba una de esas esferas de piedra. Finalmente el museo nos arrojó una gigantesca sorpresa en relieve en la pared de la esfera más grande que se había encontrado en la historia de este país. La más grande, dos metros y tantos. Yo creo que ahí dice, aquí al lado dice, diámetro sí. de la sí. esfera sí. más grande encontrada mañana, Ese que en el silencio, sí. ¿no? Sí. Así es. Pero va okay. a ser impresionante. Si esto me impresionan, me impresiona o sea, que son gigantescas, esto es... Va a ser espectacular. Va a ser espectacular. Más espectacular. Sí, wow. Wow. Es que mira cómo están tan... tan bien hechas, tan bien formadas. En el próximo capítulo, veremos el camino rumbo al sur, una travesía que la gente de Costa Rica no suele hacer, pero mi plan era llegar a la meca de este misterio, en donde por primera vez fueron descubiertas las increíbles esferas de piedra. No te pierdas el siguiente capítulo y acompáñame en esta exploración en busca de este gran misterio. Hola soy Oxlack el investigador y los invito a que sigan mi nueva serie por History Channel en donde me acompañarán en busca de los misterios del mundo.